Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión el vídeo lo he dedicado al ganso de Canadá, un animal que teníamos un poquito olvidado, y aunque no he conseguido ningún diamante, pero sí muy buenos lances. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en la reserva alemana de Hitchfelden. Ya vemos cómo se acercan los gansos después de haberlo llamado con el, con el reclamo. Vamos a ver si podemos verlos, las puntuaciones, tenemos una hembra, dos. no lo vemos muy bien puesto que estamos aquí en el, en el escondite, así que vamos a seguir llamándolos, a ver si se, si se acercan, ya vemos que van iniciando el descenso hacia los señuelos que les tengo preparados. Vamos a ver qué puntuaciones Mira, vemos otra banda de arriba Mira, ahí tenemos el 3 Pues nos vamos a centrar en este Cogemos el 22 Y le disparamos en el aire Los otros salen corriendo Volando ya, No han aterrizado, no corrían Vaya Qué fallón Pues nada, vamos a, a recoger a estos dos Puesto que los otros han ido espantados, venga, aparte, búscalos. Nos vamos a la parte de atrás, salimos del escondite y vamos a, a recogerlo. Me voy, quiero dedicar este vídeo a cazar una, una plata a, a cazar, como he dicho antes, el, el ganso europeo. Iríamos a los varios sitios que tengo preparados y solamente adelante con escopeta y 22 vamos a ver otra plata y nos vamos a otro sitio nos hemos hecho un poquito de iluminador lo vamos a seguir llamando lo vemos allá arriba en el cielo el grupo de gansos que son muy escandalosos lo bueno que, que tenemos que os avisan de, de su llegada vamos a ver si podemos ver las puntuaciones vamos la hembra un 3 a ver si consiguiéramos un macho 4 o, o un macho 5 no diría diamante pero estos se venden se venden caro ya van descendiendo vamos a ver mira ahí tenemos un macho 2 ahí tenemos otro cerquita nah, bueno pues vamos a hacer el lance con, con lo que haya lo vemos ahí en el suelo mira ese, ese tengo ahí allí vemos uno clarito vamos a hacer el, el lance y aquí tenemos otro lado nos preparamos cogemos la escopeta contamos a uno y disparamos a ver este de aquí nada vaya ese si le hemos dado y ese también, la verdad que con mira en, para disparos en, de animales en vuelo es, es más complicado como, como os iba diciendo quiero hacer todos los lances con, con la escopeta y el 22 y lo bueno que tienen estos animales es que se van regenerando constantemente es un pajarito de los que matas si y luego no para recogerlo como decía, que se van regenerando y no sabes lo que te puedes te puedes encontrar. Otra plata. Muy bonito, un híbrido. Perrete ya nos está llamando que ha encontrado la otra pieza. Otra plata. La verdad que son lances bonitos, sobre todo cuando lo hacemos sin, sin mira. Lo intentaré en, en el próximo sin mira. Y ahora pondré el mapa donde han sido cazados Donde tengo las. los abrevaderos, los escondites, los señuelos Para que veáis dónde están todos mis señuelos Entonces iré saltando de, de unos a otros Para cazar gansos Les esperamos, utilizamos el reclamo Y ellos vienen a, a nosotros Pues nos vamos a ir a otro sitio Ya escuchamos el gran nido de los gansos, los vemos ahí volar, a ver si podemos ver la puntuación. El 3, muy fácil. Mira, un 4. Tenemos un nivel 4, que eso nos va a Oro. A ver si lo localicemos ahora cuando, cuando baje. Vamos a seguir llamándolos. Ya se van aquí a aterrizar al lado de, de los señuelos que tengo preparados. ...y a ver si vuelvo a localizar al 4 y puedo abatirlo. Ya están llegando ahí. Vamos a esperar a que se posen un poquito. Ya se están posando algunos. Vamos a coger... Mira ahí, viene... Mira, ahí viene el 4, ahí viene el 4. Va a ser el primero que le vamos a hacer el lance. Cogemos la escopeta... Ah, son, se han espantado y uno y dos ¿Y si se han escapado? no, pero ya no, ya ha caído ya se han escapado el resto, pero vamos a recoger nuestro nivel 4 está muy largo ¿eh? ah, ya le hemos tocado, pero se nos va a escapar ah no, pues mira, también ha caído también ha caído a ver si nos bajamos aquí del, del puesto elevado el trípode que tenía y vamos a, a recoger a nuestros animales. Este es el nivel 4, un oro. Los vamos a, a disecar. Y vamos a recoger los otros dos. Ahí tenemos el segundo que disparamos entre los árboles. Una plata. Ya vamos a, a recoger al otro. A ver si perrete no lo busca. Venga, busco a perrete. A ver si lo encuentra. Ya lo vemos allí el contorno, el amarillo, puesto que no lo teníamos marcado, entonces no era contorno fiel, Recargamos el, el arma. Ah, y un bronce. Nivel 1. Pongo el mapa y nos vamos a, a cazar a otro sitio. Ya escuchamos los animales, nos vemos llegar por allí. Nivel 2, nivel 3, nivel 1, nivel 3, nivel 2 una hembra otra así que vamos a esperar a que lleguen estén a tiro para coger la escopeta vamos a recargar que no teníamos munición y a ver si disparamos uno dos tres y cuatro a que y cinco y cinco le hemos dado que también pensé que no que estaba muy largo no vamos a dar, la verdad es que tiene un tiro, un tiro muy bonito es no es como el Faisan, el Faisan es un tiro más rápido y, porque es un vuelo más, más raso, pero tiene un tiro bonito, me gusta a ver si los chicos del Hunter. mira otro oro a ver si los chicos del Hunter nos ponen más más caza menor, nos pues podían poner unas palomas, unas tórtolas o, o algo así o incluso unos torcaces, que podamos disfrutar de, de la caza menor, tanto como disfrutamos de la caza mayor. Vamos a recoger el otro allá arriba, ya lo vemos aquí, otra plata, y ahora nos faltaba uno, a ver dónde estaba, a ver si Perrete me lo encuentra, porque eran cinco a ver si me lo encuentra... Pues no, no me lo está encontrando. Y como no lo encuentra Perrete, volvemos al escondite a seguir cazando. O nos mudaremos a, otro, a otra zona. Vamos a llamarlos. A ver si vienen. Sí, y escuchamos los granidos. Mira, allí están. Nivel 4... Bueno, dos nivel 4 a ver si pudiéramos hacer el doble no lo sé es una, una bonita bandada vamos a marcar el, el nivel 4 para tenerlo a tiro vamos a seguir atrayéndoles con el... con el señuelo, la verdad es que el señuelo funciona muy bien tengo aparte eh, tumbado en todos estos lances tengo aparte tumbado al lado para que no no espante a los animales ya están bajando Van a tomar tierra Marcamos a este, el nivel 4 A ver si podemos hacer un lante bonito Los otros están al lado Los nivel 4 siempre nos van a dar oro Ojalá que un nivel 5 Lo tenemos marcado, uno Eso lo hemos fallado Vale, ah, por Dios, Dios, ese ha caído Ese lo hemos dado, pero también ha caído Bueno, tres No está mal, no está mal Y ahora A ver si podemos hacer un lance de aquí Nah, ha sido ganas de gastar De gastar munición Venga, vamos a, a recoger estos dos Venga, Un oro, el otro cuatro la verdad es un animal bonito. Disecado. Recogemos el otro. Una plata, nivel 2. Y ahora vamos a, a poner el otro nivel 4 que sabemos que nos va, a dar. nos va a dar un oro. Pues otro oro. Común. Lo disecamos y continuamos cazando. Seguimos llamando y ya los vemos ahí acercarse. La verdad es que, que entra muy bien con este, con este señuelo Otro medio, cuatro, nivel 3. Otra hembra y vemos otra bandada. Un nivel 4. Pues nada. Vamos a ver cómo, cómo lo podemos hacer. Lo vamos a llamar otra vez. Bajará las dos bandadas, solamente una. Ahora lo, lo veremos y saldremos de lugar. A ver si lo cantamos hacia el 4. Ese es lo que nos interesa. Otro nivel 3, 4. Vale. A ver si se posan. Qué escándalos son. Cosa que se agradece escucharlo los gran nido ahí tenemos el nivel 4 pero no sé si va a querer va a querer bajar porque ya tenemos esto aquí en tierra vamos a seguir marcándolo y si no pues tendremos que hacer el, el lance ahí tenemos dos niveles 4 ya vine para acá lo tenemos ahí Vamos a ver, nos ha visto este, pero ha abatido. Ya se han ido todos volando. A ver, este si podemos... Bien, ha abatido también. Eso está muy largo. No, pues bueno. Nos vamos a conformar con dos. Vamos a coger este nivel 4. Otro oro buena puntuación, vamos a guardarlo posible disecar. Recogemos el otro y nos vamos a otra zona porque ya hay mucha presión. Escuchamos a los gansos graznar. Sacamos nuestro reclamo y ya vemos como como rompe la formación de V y a ver si baja. Vamos a ver, dos, 2, ahí tenemos otro 4. es el 1, el 2. A ver si localizamos al 4. Desde, desde el escondite este es, que es complicado, mirar, cuando me estoy en, en el trípode es más fácil. Vamos a llamarlo, dar la vuelta para tomar tierra en la zona de señuelo. A ver si lo al nivel 4, una, una hembra, otra, otra ahí lo tenemos, allí lo tenemos ya marcado vamos a mantenerlo vamos a mantenerlo para que se realce su contorno ya vemos que baja, nos preparamos con la escopeta ahí disparado, el nivel 4 ha caído, esa es una hembra Vaya con Dios. Hemos fallado. Ese. ese le hemos dado. Y ese también. Hay veces que le tenemos que dar con la escopeta dos veces. Para que caigan. Mira, ahí tenemos el ganso, un oro. El nivel 4 que hemos disparado encima nuestro. Y ahora vamos a, a recoger aquellos dos que tenemos allí. A ver qué puntuación son. Vamos a mirar si hubiera uno por aquí. Venga, ferrete. Búscamelo. Creo que el, el que está en color colorcillana es una hembra y este no lo sé. Puesto que no le, no le dura mucho el contorno. Vamos a ver. Una plata. Y ahora vamos a, a recoger este último. Y con esto acaba la jornada y nos iremos a montar el vídeo.